Estamos para compartir. Sí, Romero. Y Patobruza. Hoy estamos con Nieves Martínez. Nieves nació en España, ahora reside en México, facilitadora en desarrollo humano y mm. comunicación en los procesos de cambio con PNL, te te te terapeuta holística cuántica y canal, autora del libro De la adversidad a la plenitud, mm. Mi proceso de sintonía en el ser. Ella es apoyo, guía de desarrollo para los seres humanos en este despertar, para esta plenitud, esta liberación, esta felicidad. Bienvenida Nieves. Hola Nieves. Hola hermosas, mucho gusto. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes y con su bella audiencia. Un, un placer. Gracias, gracias por invitación. El, el, el placer es nuestro. Es, Nieves, queremos agradecerte también esa colaboración conjunta porque todos los vídeos que grabas con Arlequín nos pasan y los vamos compartiendo con la audiencia. Así que muchas gracias también por esa colaboración que nos encanta. Esa generosidad, que sí. viste qué es lo que se está dando ahora. Sí, en nos, claro, nos vamos uniendo y vamos abriendo caminos, nadie se guarda la figurita. <risa> <risa> así es, así es. es. Amén. Porque viste cuando eras chiquito te guardaba la figurita, ahora no, ahora no la tenés Tomás. Yo yo la yo es, la tengo. Es para compartir. <risa> ¿Querés? eso es bien importante y de eso se trata, de para sí. compartir sí. Es, es, es, entrar en esa unidad en esa sinergia ¿Eh? y de expandir porque seguramente hay mucha gente que llega por tu canal, otros por este y decir, bueno eh, las cartas están sobre la mesa para todos claro. eh, las cartas están para todos estamos en marzo del 2023 Estamos cerca de lo que muchos llaman el flash solar y distintas otros tipos de frecuencias <risa> altas. Contanos cómo lo estás transitando y cuál es tu mirada. Bueno, yo creo que esto es muy importante en ese sentido. Estamos teniendo flashes, diferentes flashes, diferentes descargas fotónicas que nos están activando poderosamente. Esto realmente nos, en, nos hace entrar en otra frecuencia vibracional, en otra eh, emisión energética de nuestros propios cuerpos, porque lógicamente, como pilares de luz que somos, pues nos convertimos en este, en este bastión donde baja el cielo a la tierra a través nuestro. Y ahí es muy importante, lógicamente, cómo estés tú. Entonces, ahí creo que ha entrado, en mi caso particular, el trabajo realizado por tantos años, ¿eh? Desde cómo he ido haciendo mi propio trabajo, pues gracias, como digo siempre, a mi gran maestra de vida, que fue mi hija, y que ese es parte del legado que en mi libro, sí. De la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser, que es parte de lo que ahora llevo a Argentina y a Uruguay en este viaje, este, voy a ir plasmando. ¿Por qué? Porque este, este trabajo... Este, y estas frecuencias, cuando tú has hecho un trabajo de sintonización interna, de conectar contigo con lo que eres en verdad, con la fuente infinita, conectar con el ser, no con este avatar físico que durante tanto tiempo te has comprado, que eso eres, sino al contrario, somos un ser divino viviendo una experiencia física y obviamente cuando empiezas a armonizar todos tus cuerpos, empiezas a ensamblarlos de manera adecuada, se empieza a producir una sinergia y una magia en tu vida y ahí es donde estás entrando en la conciencia y en la sintonía con el ser, entrando en esta frecuencia donde tu mente corazón están en esta eh, en esta wifi del universo que le llamo yo, ¿no? Y entonces empiezan a darse los milagros en tu vida. Entonces, para mí ha sido muy importante el trabajo personal que yo llevo realizando durante tantísimos años. Esto lo ves como en tu día a día, porque no se trata nada más de escribir un libro, sino de realmente cómo enfrento yo las situaciones de dolor, las situaciones de muerte, como me pasó con mi hija hace un año y pico, las situaciones del día a día de de llevar estas experiencias y llevarlas y poderlas ver con una visión nueva, de conciencia, con una visión más elevada, con una visión distinta. Es un cambio de percepción de que lo que sucede está en esa perfección divina. Y ahí todo cambia. Entonces, estos flashes solares, este cambio energético, si tú no has hecho este trabajo, uf, te da completo, ¿eh? Estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y darte cuenta que las herramientas las tenías porque las trabajaste durante todo este tiempo. Así es, así es. Conocer esas leyes universales, saber cómo funciona, fue parte sí. de ese trabajo que eh, tenemos que entender que como piensas, sientes, como sientes, vibras. Y como vibras, atraes a tu vida. Entonces tú eres el co-creador que puede ir modificando Cualquier situación que sucede en tu vida, desde que la cambias, es la visión que tienes, desde que cambias tu forma de pensar, desde que la bajas al corazón con otra frecuencia y emites, por ende, una onda expansiva que va a, a, a moldear tu mundo de otra manera. Ahí es donde estás en otra dimensión de conciencia, en otra sintonía y co-creando el mundo que anhelas, ¿eh? Nieve, eh, nosotros siempre pedimos algún tip. Eh, en, en todas estas herramientas que seguramente a lo largo de todos estos años has ido eh, incorporando en tu naturaleza diaria, porque es esto, lo vas viendo a diario, ¿es algo que vos digas, esto lo aplico y rápidamente me pone en eje? Mira, para mí es fundamental estar anclada a tierra, y estar generando mi toroide y desazolvando mi chimenea, que le digo yo, lo que es todo mi eje, sí. o sea, yo me convierto constantemente en el desollinador, ¿te acuerdas del desollinador? Sí. ¿eh? Pues lo que es nuestra columna, por donde están todos nuestros vórtices energéticos, todos nuestros chakras, que eso comunica con todos nuestros órganos vitales a nivel físico, ¿Eh? y eso genera que tu energía está bloqueada o desbloqueada o sea realmente si tu energía está tapada en tu chimenea esto hace que no fluya tu energía que tu toroide no se genere o sea finalmente imagínate y visualízalo como una manzana ¿eh? sí. tú en el centro el corazón de la manzana Muy y bueno. el toroide exacto tiene que fluir tiene esta energía tiene que fluir entonces para mí es fundamental Empezar a darte cuenta que así como aprendes a lavarte los dientes, tienes que cuidar todos tus cuerpos. El físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo etérico que trae en consigo toda la información del alma y el cuerpo causal o la conexión con el ser. Esos cinco cuerpos, tenemos siete, pero esos cinco cuerpos es momento de ensamblar de entrelazarnos y de mantenerlos limpios y pulcros todo el tiempo. Por eso necesitamos generar este toroide y esta conexión diaria, porque eso va a hacer también que te mantengas en alta frecuencia, que empiece a fluir mayor energía vital, que todos los síntomas que estamos viviendo, obviamente, del flash solar, de, de todo, nos afecten lo menos posible. ¿Por qué? Porque tu energía está fluyendo. ¿eh? Y cuando tú estás en alta frecuencia y tu energía fluye, entonces la enfermedad, ¿qué es lo que significa enfermedad? Sin firmeza divina. Eso es lo que significa. Entonces, si tú no tienes firmeza divina, porque no corre esta energía fluyendo dentro de ti, te vas a enfermar. ¿eh? Y entonces vas a vibrar en el programa temor y no en el programa amor. ¿Qué significa el programa temor? programa Temor lo que significa es muerte. Temor, muerte. El programa Amor significa sin muerte. Claro, no existencia, muerte. Existencia eterna. Eso es lo que somos. Entonces, cuando tú te sales y empiezas a desmantelar todo este programa Temor, ¿eh? a, te sales de la tristeza, te sales del coraje, te sales de la ira, te sales del dolor, te sales del sufrimiento, que todos forman parte del programa Temor. Entonces hay que limpiar esos programas en cada uno de nosotros. Hay que desactivarlos, liberarse de todo esto para pasar a esta frecuencia que es el amor, ¿eh? que es existencia eterna. Eso es lo que somos. O sea, cuando morimos, lo que sucede es que dejamos este avatar físico. Pero la existencia eterna que somos, esa es eterna. ¿eh? Esa forma parte de la eternidad, pasa a ser parte del éter ¿eh? y, far, y pasa a ser parte de la divinidad. Regresa, ahí está el completo regreso a casa, ¿no? Entonces, cuando lo ves, empiezas a cambiar las visiones, las percepciones, los viejos programas, las viejas doctrinas, lo que te han entrenado a pensar. Y entonces todo empieza a, ser, a, a estar modificado en tu vida. Cuando tú dejas el programa viejo de, como digo yo, el Windows 3, entonces te activas a la máxima frecuencia a los nuevos programas. y Empiezas a activar nuevos códigos, nuevas actualizaciones. Lo que sí eres, en verdad. ¿Por qué? Porque estás recordando, a eso viniste, a recordar, a volver a escuchar la música interna, el coro del corazón, esa música divina que es la que puede guiar tus pasos. Y eso lo haces cuando empiezas a ensamblar tus cinco cuerpos. Por eso la importancia de conectarnos diariamente a la Tierra y al Sol central de la galaxia, para que esta energía empiece a fluir y a expandirse dentro de ti, a generar un mayor ensan ensanchamiento y una mayor limpieza. Y entonces limpian también parásitos, entidades, baja vibración, programas, todo. Esa sería el gran tip que la gente olvida hacer diariamente ¿Mm? Nieves, en esta expansión eh, estás por empezar estos viajes a Argentina eh, creo que dijiste también a Uruguay, contanos un poco qué es lo que venís a hacer eh, si tenés programadas algunos eventos especiales contanos un poquito mira el año pasado, eh, que fue para mí parte de todo un proceso de cambio por la partida inclusive de mi hija, hice varios viajes, entre ellos estuve en Egipto, este, estuve en Francia, y en Francia, en la Gruta de María Magdalena, como parte de esta canalización, bajó para mí mucha información acerca de llevar este, este agua a los diferentes lugares, un agua este, eh, a los diferentes lugares en por donde fuera pasando. Este agua representaba el amor incondicional, que es la parte de la activación que tenía que realizarse en cada lugar. Las aguas, como sabemos, son las emociones ¿eh? y representan todas las emociones planetarias también de la humanidad. ¿eh? Entonces, lógicamente son nuestras aguas internas que tienen que estar en balance, pero tienen que estar en armonía con todas las aguas planetarias. Y esto es parte de lo que... Cada, como, como somos estos pilares de luz, pero somos también estos pilares energéticos, pues lógicamente todos anclamos esa energía a través nuestra. Entonces, cuando toda esta información, eh, yo llegué, la fui aterrizando, llegué a, a México y bueno, ahí fui poniendo mis piezas en orden. Y como parte de ese viaje, pues en, en enero estuve en Mérida, en todo lo que fueron los cenotes, las playas este, y demás, y parte de esa activación del amor incondicional en diferentes lugares. Y la visión siguiente que yo ya tenía como mucha comunión era llegar hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, por eso me voy a su tierra. Este, y por eso eh, sabemos que Argentina este, va, cobra un, una función muy importante en estos momentos, en todo lo que tiene que ver esta nueva humanidad. ¿eh? este nuevo ensamble. Entonces, voy a hacer todo lo que es una gira que tiene que ver con la sintonía con el ser, o sea, sintonizarse con el ser divino. Empezar a ensamblar todos nuestros cuerpos, a unirnos a la madre tierra en ese proceso y al sol central de la galaxia. Obviamente, lo que vamos es a limpiar, a armonizar, a ensamblar y a buscar este centro y volver a conectar a la voz del corazón que es parte fundamental para estar ensamblados. Y a partir de eso, activar la conciencia de unidad, porque somos uno con la fuente y tenemos que pasar del yo soy al nosotros somos, que es parte de lo que estamos haciendo en este compartir, en este entrelazamiento maravilloso que estamos teniendo, y realmente empezar a darnos cuenta que lo que doy, te lo doy, me lo doy. También, o sea, es que esto es parte y lo que te quito me lo quito. Es al revés de como nos han entrenado a pensar. Y empezar a llevar el amor para activar la llama trinita, ¿eh? Salir de la dualidad a empezar a entrar en la trinidad. Y esto es parte de este amor incondicional con estas aguas que también vamos a ir activando en cada lugar. Entonces vamos a tener un evento en la plata, ¿eh? En, en el centro naval, ahí vamos a tener un evento el 29 de abril, un curso de 10 a 2 de la tarde, ¿eh? ese, ese día, luego el primero de mayo vamos a estar en Uruguay, ¿eh? en Trinidad, haciendo también este, parte de este eh, proceso de iniciación, de sanación, que tiene que ver mucho con la energía de la energía del rayo rosa que va a ser parte de lo que vamos a activar, porque sabrás que eh, el 555 vamos a estar en Uri activando la energía rosa, de eh, es el día del huesak es un día importantísimo, y entra el rayo rosa justamente activando eh, el, el Mahachohan de, de Pablo Veneciano, y toda la energía rosada del amor incondicional. Entonces, en el, en Uritorco, el día 555, haremos otro evento, una activación importantísima ese día, este fundamental, que los que quieran sumarse, pues por ejemplo, están este, invitadísimos. Y el día 11 de mayo, que pues, si te fijas, tienen mucho que ver con las fechas, este, haremos una activación en Ushuaia. Este, hasta, hasta el fin del mundo <risa> ahora sí que recorriendo todos estos parajes y bueno pues ya a la semana siguiente vengo de regreso Espe sé que ya todavía no, no voy, todavía no este, termino y ya estoy queriendo volver <risa> estoy encantada, estoy feliz este, ante todo esto y todo esto es con la finalidad de activar este, esa conciencia que tiene que ver con el poder y la voluntad, la soberanía de cada uno de nosotros, el amor ¿eh? fundamental, y eso nos trae la sabiduría interna de nuestra propia maestría, de la conexión con el ser divino que nosotros somos. Y es parte de lo que vamos a hacer en este trabajo las personas que se están sumando. Y estoy muy feliz. Me encanta esto de que salimos de gira a activar la llama trina, ¿no? <risa> claro. Es, y, y, y la gente se va a ir eh, juntando se van a ir uniendo me encantó en la, acá en la plata me dijiste en la escuela naval sí en la en la naval es en el centro naval este ahí vamos a estar el primero va a empezar a activar desde en la plata como ya sé ya investigué está esta fuente de los cuatro elementos y ahí empieza esa gran activación frente a la catedral de manera importante este, para darle patada de salida a todo este trabajo que, que haremos. Así, así estaremos, de esa estamos seguras de... que ahí estamos. Ves, ¿Mm? ¿Hay alguna activación, hay algo que quieras hacer ahora como práctica, como ejercicio con nosotras y la audiencia de lo que quieras, de activación del toroide y la llama trina o lo que sea que pienses que pueda sumar? Claro, con mucho gusto. Eh, será un placer activar, este, hacer este anclaje a tierra. Hacer, además, es un día muy importante. Estamos en la entrada del equinoccio. ¿eh? Es un momento fundamental. ¿eh? Toda esta energía que está fluyendo el día de hoy es grandiosa. Entonces, con muchísimo gusto, hacemos esta pequeña meditación y este anclaje que les va a servir para poderlo realizar diariamente. Entonces, pues vamos a ello, claro que sí. Bueno, si pueden estar descalzos sería fundamental. Tocando tierra esto les ayudará porque siempre los zapatos quitan parte de esa energía. Entonces, espalda derecha, cierran sus ojos, palmas de las manos sobre los muslos hacia arriba. Tomamos tres respiraciones suaves y profundas, inhala y exhalamos. Con cada inhalación date cuenta cómo entra una nueva energía vital que impregna todo tu ser. Y con cada exhalación observa cómo tu cuerpo se relaja, se expande. Con la siguiente inhalación toma conciencia de cualquier tensión que notes en tu cuerpo y lleva esa inhalación, esa respiración a ese lugar en concreto desde tu conciencia y ponle luz a ese lugar y suelta de nuevo inhalamos suave y profundamente Y lleva toda tu atención a la base de tu columna. la base de tu columna se encuentra tu primer chakra. En estos momentos, a través de tu yo soy, dale la orden que se active. No importa que no lo veas. Simplemente Da la orden y di, actívate. Y observa cómo empieza a girar en dirección de las manecillas del reloj. y Deja girando este vórtice energético tan importante que empezará a eliminar todo lo tóxico que encuentre en cualquiera de los cuerpos. Y desde ahí visualiza un cordón que empieza a bajar y a traspasar la silla donde te encuentras. Empieza a bajar por cada una de las capas de la Madre Tierra. Pasando el chakra estrella de Gaia y bajando a miles de kilómetros a profundidad. Y ahora anclate al corazón de la Madre Tierra. Suelta un ancla o unas raíces profundas, lo que tú puedas visualizar mejor. Déjalo caer en estos momentos. Y observa ese gran cordón conductor mientras llegas al corazón de la Madre Tierra. Y observa cómo Pachamama te recibe con los brazos abiertos. Ella te conoce muy bien. Está feliz de tenerte en casa. La papacha. Una nueva energía renovada. Solicítale a Madre Tierra un rayo del color que tú más requieras en estos momentos. Y observa cómo ese rayo empieza a subir en espiral por cada una de las capas de la Madre Tierra, hasta pararse por la planta de tus pies. Y entonces, se abren los chakras que se encuentran en la planta de tus pies. Y observa cómo ingresa esa energía poderosa por la planta de tus pies. Esa energía que la madre tierra considera que es lo que más necesitas. El rayo del color que venga a ti es perfecto. Confía en tu madre, confía en esa energía de Gaia, que te conoce muy bien y va a alimentar todos tus sistemas, tu sistema circulatorio, tu sistema neurológico, tu sistema nervioso, tus cuerpos, tu sistema endocrino, sistema muscular, circulatorio, óseo, y empieza a subir por tus tobillos, haciendo y sacando todo lo que ya no necesita, empujándolo, sube por tus rodillas, sube por tus muslos, hasta embonar en ese primer chakra que está girando, este vórtice energético gira y gira y todo lo que no es adecuado lo dejamos ir y se lo entregamos a la Madre Tierra por ese cordón que habíamos abierto. Y observa cómo desde el primer chakra hay una Y invertida con una energía que baja todo lo discordante todo lo tóxico, todo lo que ya no necesitas y una energía renovada que sube por tus piernas y en embona. Observa como tú yo soy limpia absolutamente, desazolvando ese primer chakra y conectándote con la parte más fértil de ti misma. Mm. Brota ese momento. Y en estos momentos vas a llevar toda tu atención al centro de tu cabeza. Ese punto especial. Donde está tu sexto chakra. Y vas a encender una luz. En esa glándula pineal enciende la luz. Desde ahí observa absolutamente cómo se abre tu chakra corona, como si fuera un cono. Y vamos a solicitar al sol central de la galaxia un rayo de color dorado platino que baja. Por cada uno de tus chakras superiores, limpiando todo el ducto, todo el canal, poderosamente. Y empieza a bajar, a ingresar a todo tu cerebro, uniendo estos dos hemisferios poderosamente y bajando por la parte posterior de tu cabeza, arrastrando... Cualquier discordancia y bajando por toda la columna, baja el sexto chakra, quinto chakra, limpiando y desazolvando todo lo que has escuchado que no es acorde, todo lo que has dicho, todo lo que te has tragado, todas las culpas que se encuentran en tu glándula timo, siente como baja todo eso solvando toda la energía discordante que llega al corazón, todo lo que está en desarmonía, se limpia y baja ahora tu tercer chakra, dándote la determinación y la voluntad. Y todo lo que no esté en esa frecuencia con tu propio poder personal, se baja. Y baja ahora al segundo chakra. La parte sagrada donde todas las heridas, humillaciones, denigraciones. Arrastradas ahora. Baja a tu primer chakra. Y deja ir todo lo tóxico por ese cordón de conexión con la tierra. Y esa renovación. De esa energía que se fusiona y que está subiendo por la tierra y que se encuentra en tu primer chakra, junto con la poderosa energía que baja del sol central de la galaxia girando, genera una gran combustión que sale en dos columnas por la parte frontal de tu cuerpo. Observa cómo sube por todos tus chakras. Saliendo por la parte superior de tu cabeza, por tu corona, hasta el chakra estrella del alma, a 20 centímetros por encima de tu chakra corona, y bañándote con una poderosa energía cósmica. Energía dorada, platino, y esta energía del rayo que la tierra te envió y que tú necesitas, y recibes un gran baño cósmico. Adentro, a través y alrededor de ti, te cae por tus hombros, sale por tus chakras de tus manos y te cubre hasta por debajo de tus pies en una gran esfera poderosa. Lleva toda tu atención al chakra corazón y expande desde ahí ese amor. Toma toda tu conciencia en el templo sagrado corazón. Y en conexión con tu ser, expande el rayo rosa desde tu corazón. Y empieza a ensancharlo cada vez más cada vez más a todos tus órganos a todos tus cuerpos a tu cuerpo físico a tu cuerpo etérico a tu cuerpo mental a tu cuerpo emocional a tu cuerpo causal quede ensamblado traiga a ti las corazonadas, las intuiciones, la alegría del ser. Respira y siente esta energía en tu interior. Gracias, Nia. Energía, nos despedimos. amaste Bendiciones para todos.